En la Academia de Música y Artes Cali ofrecemos talleres de canto, dibujo y pintura, guitarra acústica, manualidades, guitarra eléctrica, YouTube skate, teclado, títeres, piano, tejido y bordado, k-pop, ukelele, baile moderno, violín, bajo, DJ, composición y lectura musical, producción audiovisual, fotografía, batería y muchos más.